La denuncia fue hecha por la presidenta de la Sala Capitular, Evelyn de la Cruz, quien se presentó acompañada del secretario municipal, el comando noreste de la Policía Nacional, para denunciar que desconocidos robaron una tablet que se utiliza para controlar el audio de los micrófonos durante las sesiones del Consejo Municipal. Sí, la, tabla, la tabla ayer cuando se iba a... a, a... A la sección eh, no estaba y ayer terminamos un poco tarde y por eso estamos aquí hoy, reportando eso aquí para que hagan la investigación. Juan Antonio Burgos, secretario municipal, afirma que es la primera vez que se presenta esta situación. Yo trabajando en el ayuntamiento, nunca había sucedido eso. Ahora, ¿qué sucede? Que la puerta donde está guardada, donde está el departamento de archivo, en sesión de fecha 14 de febrero fue quitado el llave en virtud de que se corrió. El llavín, la llave, y hubo, hubo que llave para poder abrir la puerta. ¿Cómo se enteran ustedes de esto entonces? ¿Cómo se percatan de robo? Nos enteramos a, ayer cuando se iba a grabar la sesión, cuando fuimos a buscar la tablet para grabar la sesión, porque se graba con una laptop y cuando fuimos a buscarla no apareció la tablet. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.